¿Qué desencadenó su pasión por la ciencia? Pues yo creo que ya desde el bachillerato eh, tenía una clara, eh, un claro camino hacia la rama de las ciencias y bueno a medida que pasaron los años mi vocación hacia la medicina y el interés pues, en profundizar y aprender de estas enfermedades y poder tratar a todos los pacientes. Eh, bueno, en el transcurso de la asistencia clínica, pues ve uno las necesidades de llevar estas enfermedades eh, a la investigación básica y poder así pues, desarrollar eh, tratamientos eh, para ayudar a los pacientes. ¿Cómo desarrolló su interés en el HHT? Pues es curioso porque siendo médico residente, eh, yo tenía un jefe que tenía siempre muchas reuniones y muchos compromisos y pasaba pues mucho tiempo fuera, eh, llevaba dos familias de HHT en la consulta y claro, al no encontrarle pues eh, me buscaban para solucionarles un poco los problemas, de forma que pasaron los años y, y además de esas dos familias pues tuve eh, otras más y bueno, eh, con la consulta pues tuve que ir eh, cogiendo interés y aprendiendo mucho de esta enfermedad. ¿Cómo impacta su trabajo en la vida de los pacientes HHT? Bueno, siendo médico eh, internista, eh, me parece que la HHT es una enfermedad sistémica porque afecta a varios órganos y creo que el internista le puede dar una atención integral a, a este tipo de pacientes. Eh, yo llevo habitualmente una consulta de enfermedades minoritarias en las cuales pues, está integrada esta enfermedad y, y bueno, veo también pacientes... Eh, con altas sospechas, eh, casos diagnósticos nuevos de otros compañeros, estudio a las familias y les hago un poquito de seguimiento eh, con las pruebas complementarias que van necesitando. ¿Qué luchas tiene que hacer una mujer involucrada en la ciencia? La, la investigación en general eh, es complicada porque necesita de, de mucha continuidad, necesita de mucho tiempo y sobre todo porque en ese tiempo suele ser fuera del horario laboral. Eh, eso es difícil de compaginar, eh, sobre todo el tema de la conciliación familiar es un problema y le robas tiempo a los tuyos. Yo he tenido la suerte de, de vivir un cambio importante eh, que en la medicina, pues, siendo, una eh, siendo una profesión principalmente de hombres, pues se ha ido transformando y, y ya más del 75% somos mujeres y siguen las dificultades de llegar a, a conseguir pues, puestos de, de coordinación o de dirección, pero en general eh, ha, pues, hay un cambio muy importante y hay que aprovecharlo. ¿Qué mensaje le gustaría dar a los jóvenes interesados en convertirse en científicas? Pues que aprovechen todas las oportunidades, porque en la vida hay veces que, que pasan una vez y que cumplan todos sus sueños, aprovechando pues de que es un gran momento pues para, para el desarrollo científico. Y bueno, para despedirme eh, quería agradecer a la, sociedad de, eh, la Asociación de Pacientes HHT, pues por eh, estas iniciativas, por dar visibilidad a, a la investigación, dar las gracias por acordarse de nosotros en estas fechas señaladas y, como no, pues a todos los pacientes que colaboran eh, en todas nuestras investigaciones, porque sin ellos pues nada de esto podría ser posible. Así que nada, un saludo y gracias.